El laberinto de la soledad por Octavio Paz. Capítulo 3. Todos santos. Día de muertos. El solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas. Todo en ocasión para reunirse. Cualquier pretexto es bueno para interrumpir la marcha del tiempo y celebrar con festejos y ceremonias, hombres y acontecimientos. Somos un pueblo ritual. Y esta tendencia beneficia a nuestra imaginación, tanto como a nuestra sensibilidad, siempre afinadas y despiertas. El arte de la fiesta, envilecido en casi todas partes, se conserva intacto entre nosotros. En pocos lugares del mundo se puede vivir un espectáculo parecido al de las grandes fiestas religiosas de México, con sus colores violentos, agrios y puros, sus danzas, ceremonias, juegos de artificio, trajes insólitos y la inagotable cascada de sorpresas de los frutos, dulces y, objet y objetos que se venden esos días de plazas y mercados. Nuestro calendario está poblado de fiestas, ciertos días, lo mismo en los lugarejos más apartados que en las grandes ciudades. El país entero reza, grita, come, se emborracha y mata en honor de la Virgen de Guadalupe o del General Zaragoza. Cada año, el 15 de septiembre a las 11 de la noche, en todas las plazas de México, celebramos la fiesta del grito. Y Una multitud enardecida, efectivamente, grita por espacio de una hora. Quizá para callar mejor el resto del año, durante los días que preceden y suceden el 12 de diciembre. El tiempo suspende su carrera, hace un alto y en lugar de empujarnos hacia un mañana siempre inalcanzable y mentiroso, nos ofrece un presente redondo y perfecto, de danza y juerga, de comunión y comilona, con lo más antiguo y secreto de México. El tiempo deja de ser sucesión y vuelve a ser lo que fue, y es originalmente... Un presente en donde el pasado y futuro al fin se reconcilian. En esas ceremonias nacionales, locales, gremiales o familiares, el mexicano se abre al exterior. Todas ellas le dan ocasión de rebelarse y dialogar con la divinidad, la patria, los amigos o los parientes. Durante esos días el silencio mexicano silba, grita, canta, arroja petardos, descarga su pistola en el aire. Descarga su alma y su grito, como los cohetes que tanto nos gustan. Sube hasta el cielo, estalla una explosión verde, roja, azul y blanca y cae vertiginoso dejando una cauda de chispas doradas. Esa noche los amigos que durante meses no pronunciaron más palabras que las prescritas por la indispensable cortesía. Se emborrachan juntos, se hacen confidencias, lloran las mismas penas, se descubren hermanos y a veces para probarse se matan entre sí. La noche se puebla de canciones y aullidos. Los enamorados despiertan con orquestas a las muchachas, hay diálogos y burlas de balcón a balcón, se acerca de cerca a cerca, nadie habla en voz baja, se arrojan los sombreros al aire, las malas palabras y los chistes caen como cascadas de pesos fuertes, brotan las guitarras en ocasiones, es cierto la alegría acaba mal, hay riñas, injurias, balazos, cuchilladas, también, esa, también eso forma parte de la fiesta, porque el mexicano no se divierte, Quiere sobrepasarse, saltar el muro de soledad que el resto del año lo incomunica todos, es, todos están poseídos por la violencia y el frenesí Las almas estallan como los colores, las voces, los sentimientos ¿Se olvidan de sí mismos? ¿Muestran su verdadero rostro? Nadie lo sabe Lo importante es salir, abrirse paso, embriagarse de ruido, de gente, de color México está de fiesta, y esa fiesta, cruzada por relámpagos y delirios, es como el revés brillante de nuestro silencio y apatía, de nuestra reserva y osquedad. En ciertas fiestas desaparece la noción misma de orden, el caos regresa y reina la licencia, todo se permite, desaparecen las jerarquías habituales, las distinciones sociales, los sexos, las clases, los gremios. Los hombres se disfrazan de mujeres, los señores de esclavos, los pobres de ricos, se, ridicul se ridiculiza al ejército, al clero, a la magistradura gobiernan los niños o los locos se cometen profanaciones rituales, sacrilegios obligatorios el amor se vuelve promiscuo a veces la fiesta se convierte en misa negra se violan reglamentos, hábitos, costumbres el individuo respetable arroja su máscara de carne y la ropa oscura que lo aísla y vestido de colorines se esconde en una careta que lo libera de sí mismo así pues la fiesta es no es solamente un exceso, un desperdicio ritual de los bienes penosamente acumulados durante todo el año. También es una revuelta, una súbita inversión inversión en lo informe. En la vida pura, a través de la fiesta, la sociedad se libera de las normas que se ha impuesto. Se burla de sus dioses, de sus principios y de sus leyes. Se niega a sí misma. Gracias a las fiestas, el mexicano se abre, participa, acumula con sus semejantes y, y con los valores que dan sentido a su existencia religiosa o política. Y es significativo que un, paiz, que un país tan triste como el nuestro tenga tantas y tan alegres fiestas. Su frecuencia, el brillo que alcanza, el entusiasmo con que todos participan, parece revelar que sin ellas estallaríamos. Ellas nos liberan, así sea momentáneamente, de todos esos impulsos sin salida y de todas esas materias infables que guardamos en nuestro interior. Pero a diferencia de lo que ocurre en otras sociedades, la fiesta mexicana no es nada más que un regreso a un estado original de indiferencia y libertad. El mexicano no intenta regresar, sino salir de sí mismo, sobrepasarse. Entre nosotros la fiesta es una explosión, un estallido, muerte y vida, júbilo y lamento, canto y aullido que se aíslan en nuestros festejos. No para recrearse o reconocerse, sino para entredevorarse. No hay nada más alegre que una fiesta mexicana pero también no hay nada más triste. La noche de fiesta es también noche de duelo. La muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida. Todo está abigarrada, confusión de actos, omisiones, arrepentimientos y tentativas, obras y sobras, que es cada vida. Encuentra la muerte, ya que no sentido explicación, fin. Frente a ella nuestra vida se dibuja e inmoviliza, antes de demostrarse y hundirse en la nada. Se esculpe y vuelve a formar inmutable ya que no cambiaremos sino para desaparecer. Nuestra muerte ilumina nuestra vida. Sí, nuestra muerte carece de sentido. Tampoco lo tuvo nuestra vida. Por eso cuando alguien muere de muerte violenta, solemos decir, se la buscó. Y es cierto, cada quien tiene la muerte que se busca, la muerte que se hace. Muerte de cristiano o muerte de perro son maneras de morir, que reflejan maneras de vivir. Si la muerte nos traiciona y moriremos de mala manera, todo se lamenta. Hay que morir cuando se vive. La muerte es intransferible, como la vida. Si no morimos como vivimos, es como realmente no fue nuestra vida que vivimos. No nos pertenecía como nos pertenece la mala suerte que nos mata. Dime cómo mueres y te diré quién eres. La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. El mexicano no solamente posula la intranscedencia de la muerte, sino la de vivir. Nuestras canciones, refranes, fiestas y reflexiones populares manifiestan de una manera Inequívoca. Que la muerte nos asusta. porque La vida nos, nos ha ocurrido de espantos. Morir es natural y hasta deseable. Cuando más pronto, mejor. Nuestra indiferencia ante la muerte es la cara de nuestra indiferencia ante la vida. Matamos porque la vida, la nuestra y la ajena, carece de valor y es natural que así ocurra. Vida y muerte son inesperables y cada que la primera pierde significación, la segunda se vuelve intranscedente. La muerte mexicana es el espejo de la vida de los mexicanos. Ante ambas, el mexicano Cierra la ignora. El desprecio a de la muerte no está reñido con el culto que le profesamos. Ella está presente en nuestras fiestas, en nuestros juegos, en nuestros amores y en nuestros pensamientos. Morir y matar son ideas que pocas veces nos abandonan. Mu la muerte nos seduce. La fascinación que ejerce sobre nosotros quizá brote de nuestro hermetismo y de la furia con que lo rompemos. La presión de nuestra vitalidad constreñida a expresarse en formas que la traicionan explica el carácter mortal, agresivo o suicida de nuestras explosiones. Cuando estallamos, además, tocamos el punto más alto de la tensión, rozamos el vértice vibrante de la vida y allí en la altura del frenesí sentimos el vértigo. La muerte nos atrae. En suma, si en la fiesta en la borrachera o en la confidencia nos abrimos, lo hacemos con tal violencia que nos desgarramos y acabamos por anularnos, y ante la muerte como ante la vida. Nos alzamos de hombros y le ponemos un silencio o una sonrisa desdeñosa. La fiesta y el crimen pasional o gratuito revelan que el equilibrio de que hacemos gala solo es una máscara, siempre en peligro de ser desgarrado por una súbdita explosión de nuestra intimidad. Todas estas actitudes indican que el mexicano siente en sí mismo y en la carne del país la presencia de una mancha, no por difusa, menos viva, original e imborrable. Todos nuestros gestos, gestos también ocultan a esa llaga, siempre fresca, siempre lista a encenderse y arder bajo el sol de la mirada ajena. El mexicano no trasciende su soledad, al contrario, se encierra en ella. Habitamos nuestra soledad como Filoctetes en su isla, no esperando, sino contrario, temiendo volver al mundo. No soportamos la presencia de nuestros compañeros, encerrados en nosotros mismos cuando nos desgarrados y enajenados. Apuramos una soledad sin referencias a un 25 más allá redentor o un más acá creador. Oscilamos entre la entrega y la reserva, entre el grito y el silencio, entre la fiesta y el velorio. Sin entregamos jamás. Nuestra impasibilidad recubre la vida con la máscara de la muerte. Nuestro grito desgarra esa máscara y sube al cielo hasta distenderse, romperse y caer como derrota y silencio. Por ambos caminos el mexicano se cierra al mundo, a la vida y a la muerte.